Hola, soy Mariana. Te vengo a contar lo que aprendí esta semana en el preescolar. La maestra nos enseñó sobre los cuantificadores y nos dijo que los cuantificadores son términos que nos dan una idea de la cantidad. Sí, aprendimos a contar. Entre ellos tenemos las palabras mucho, poco y uno, ninguno. Par, igual, más, menos, algunos. Sí, jugamos a los pescadores. A la huerta, a la pulpería, a la heladería. ¡Nos divertimos mucho! ¿Qué te parece si jugamos nosotros? Observa la imagen. ¿Cuál de ellos tiene mucho? ¡Excelente! Esa tiene mucho y la otra poco. Ahora observa las dos imágenes. ¿En cuál de ellas hay menos? ¡Aplausos! ¡Muy bien! Tiene más y la otra menos. Ahora fíjate bien cómo están ambas imágenes. ¡Muy bien! Ambas están iguales. ¿Y esta imagen? ¡Observa! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Esa tiene uno y la otra ninguno. ¿Y esta otra imagen? ¿Qué observas? ¡Muy bien! Solo tiene algunos objetos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Me encanta mi preescolar!